Continuando con el módulo de máquina de corriente continua, vamos a ver el último tema correspondiente a los accionamientos de la máquina de corriente continua a través de electrónica de potencia. Entonces para el control de una máquina de corriente continua vamos a utilizar la característica que vemos. Vamos a hacer el proceso de arranque a lo que se denomina par constante, es decir, vamos a controlar la tensión de alimentación y la vamos a ir incrementando controlando la corriente de armadura. Y la vamos a mantener constante en 1 en por unidad, es decir, en el valor nominal, a lo sumo un 10% por encima. Una vez que logremos llegar la tensión a la tensión nominal de la fuente de alimentación, dejamos libre el control de tal manera que se establezca el punto de operación. De esta manera se controla el proceso de aceleración de la máquina en donde se va incrementando la tensión paulatinamente manteniendo un control de corriente constante en la máquina esto quiere decir que la máquina va a tener dos lazos de alimentación, de realimentación uno en corriente y uno para determinar la velocidad de operación entonces vemos el primer esquema este esquema utiliza rectificador controlado entonces tenemos la máquina de corriente continua donde se toma una realimentación en velocidad y se filtra para poder eliminar el ruido que generalmente ocasiona la utilización de tacómetros o detectores ópticos de posición en la medición de velocidad. Eso se compara con una velocidad de referencia y ese error se integra en un proporcional integral. De ese, la salida de ese proporcional integral, vamos a tener una salida equivalente al par de referencia que requiere la máquina para obtener esa velocidad. Eso se va a pasar por un limitador, de tal forma de no sobrepasar la corriente nominal. Eso nos va a dar la corriente de armadura de referencia. En el caso de los accionamientos por electrónica de potencia, se controla únicamente la corriente de armadura y se deja la corriente de campo constante en el caso de una máquina independiente. En el caso de una máquina paralelo se controla la tensión. Eso pasa por un controlador de corriente que establece cuánto debe ser la tensión aplicada en bornes de la máquina para obtener esa corriente de referencia que se compara con la corriente real de la máquina. Una vez que obtenemos la tensión de referencia, eso nos va a dar el ángulo de disparo necesario para el rectificador a fin de obtener la tensión de alimentación necesaria para tener la velocidad deseada entonces el voltaje de referencia es de armadura es una función del error de corriente es decir de entre la corriente de referencia y la corriente real que tiene el convertidor el mismo esquema se puede utilizar cuando el accionamiento es realizado mediante un conversor de CBC o chopper. Vamos a ver que el principio es el mismo. Lo que cambia es la etapa de control de potencia donde el controlador de corriente en este caso va a dar la tensión de referencia y esa se va a obtener mediante la razón de conducción del chopper. Es decir, lo que se va a dar es la orden de disparo del tiempo de encendido de la componente con respecto al periodo de operación en el caso que estemos trabajando con un chopper. Vemos que el esquema de control es el mismo. Lo único que cambia es la etapa de manejo del puente de potencia y la estrategia de control. En el caso de un chopper, a mayor razón de conducción, mayor tensión. En el caso del rectificador, a mayor tensión ángulo de disparo, menor tensión sobre la carga. Entonces como vamos a ver, lo único que cambia entre un controlador y otro es la señal de control y el puente convertidor propiamente dicho. En el caso de modulación por ancho de pulso, vamos a tener que dependiendo el error de corriente, si el error es mayor o igual que la portadora, se decide que BA sea BDC. En el caso de que el error sea menor que la portadora, simplemente se asume BA igual a 0. En un control por histéresis, para puentes convertidores de CDC, el error de IA si está dentro de una banda de histéresis, se coloca BA igual a BDC y si es menor a la banda de histéresis, se coloca 0. Siendo el error de corriente la diferencia entre, el error de, entre la corriente de referencia y la corriente de real del circuito. Estos dos esquemas de control son los que se utilizan con convertidor DC-DC. En el caso de convertidores AC-DC, simplemente se controla el ángulo de encendido. Entonces, resumiendo, la fuente de alimentación puede ser de corriente alterna o corriente continua. El controlador de velocidad combina las funciones de un controlador PI con un limitador, a fin de establecer una máxima corriente en la máquina y no perjudicar el diseño de la misma. Este accionamiento limita la corriente del circuito de armadura de la máquina máximo a 1.5 veces la corriente nominal del devanado, pero esta condición no se puede mantener mucho tiempo debido a que produce calentamiento excesivo sobre el convertidor. Toma de carga de una máquina de corriente continua de 5 HP con un rectificador monofásico controlado como convertidor desde un sistema de 220 a frecuencia industrial. Vamos a ver cómo son las curvas. Vemos cómo va variando la corriente de armadura y cómo se va incrementando la velocidad. Una vez que llega la máquina a velocidad plena, hay un cambio de la referencia de la corriente, es decir, del par. Vemos cómo se va siguiendo la corriente de referencia a través de la corriente real del circuito que es la azul mientras la referencia está en rojo en esta lámina vemos cómo se va incrementando la tensión de armadura a medida que voy variando el ángulo de disparo a mayor ángulo menor tensión a menor ángulo mayor tensión el mismo caso pero controlado con un chopper vemos que el control es mucho más suave el seguimiento de la referencia de velo de corriente por la corriente de la máquina es más preciso a diferencia del caso anterior. Se sigue una curva de aceleración, mantenimiento de velocidad con variación de par y desaceleración en este caso. Vemos cómo va cambiando la razón de conducción del chopper y cómo varían los anchos de pulso de la tensión de armadura. Recordemos que en este caso estamos utilizando un convertidor de CDC. con esto terminamos este tema y el módulo de la máquina de corriente continua, vimos los accionamientos electrónicos que básicamente el esquema es el mismo, lo único que cambia es la consigna de control y el tipo de puente convertidor en ambos casos, pero el control tiene una realimentación en velocidad y una realimentación en corriente a fin de garantizar de que la corriente no supere más allá del 1.5 la nominal durante el arranque a fin de preservar la vida útil del convertidor. Gracias por su atención y los invito a continuar viendo los distintos módulos que forman parte del curso de Electrónica de Potencia. Muchas gracias.